El grupo consultor de mercados agrícolas reportó que hasta septiembre el sector pecuario mexicano produjo 18 millones de toneladas de carne de cerdo, res, pollo, leche y huevo. El valor de dicho volumen se aproximó a los casi 20 mil millones de dólares.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 La ganadería de Jalisco se manifestó contraria a la importación de carne de Argentina, esto señalado como una brecha sanitaria. Mientras, en Sonora confían en las tareas encabezadas por el Senacica, además de estar seguros de su calidad y producción, por lo que no ven riesgo de competitividad. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector ganadero. Nos vemos la próxima semana.